Salmos 138. Lo leemos en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses, te cantaré salmos. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vergur en mi alma. Y cantarán de los caminos de Jehová porque la gloria de Jehová es grande. Es el día, el día vida, si anduviere yo en miedo de la angustia, tú vivificarás contra la ira de mis enemigos, estandarás tu mano y me salvará tu diestra. Le pido al pastor que por favor nos lleva en oración para que sea Dios el que toma el control de este servicio. Ahora le doy la parte a hermana Briana para el devocional. Dios la bendiga, hermanos. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé tu presencia conmigo no va yo no voy Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Mira abres camino, cumples promesas, luces en tinieblas. Si eres Cristo reinas con poder soberano victorioso rey ni la muerte pudo detener tu poder para vencer lo imposible te adoramos eres invencible soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, el ese rey, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, el ese Unido a las voces. Que Dios bendiga a hermana Briana. Les quiero recordar que la que la que la cuota le dan a hermano Junior. Ahora tenemos una parte especial que nos trae hermanas Abby y Sara. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás El hermano Mateo nos trae su respuesta a la pregunta y la pregunta es ¿qué edad tenía Moisés cuando murió? Dios le bendiga, hermanos. Aquí traigo el, la respuesta de la pregunta ¿dónde no cuántos años tenía Moisés cuando murió? Se lee en Deuteronomios 34, siete. Cuando lo tengan, dice un amén. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron oscurus, ni perdió su vigor. Yeah. Esa fue la respuesta que dios bendiga hermano mateo ahora pido que lo que pasen los jóvenes y niños de la sociedad para entonar el himno tema El texto se encuentra en Jeremías 29, 11 y dice: Porque yo sé los, los pensamientos, pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos, pensamientos de paz y no, no de mal, de de para, para daros el fin que, que esperáis. Aunque el ejército ataque contra mí, no temeré. Aunque hay guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a diez mil gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo. Tú mi fortaleza Porque tú eres mi gloria El quien levanta mi cabeza Aunque afligido esté tú pensarás en mí No temeré Aunque mi corazón estremecido esté En ti confiaré No temeré a ningún se junte contra mí, tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, porque tú eres mi gloria, el que levanta nosotros por la juventud, Dios le bendiga, hermano. Que Dios bendiga a los jóvenes, juveniles y niños. Ahora le doy la parte a hermana Dalí para el canto y oración de la ofrenda. Dios le bendiga, hermanos. Para mí es un privilegio tomar esta parte. Les pido por favor que se pongan de pie. Vamos ahora por diezmos y ofrendas de esta noche. Padre amado, vengo delante de ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo, dándote las gracias por todo y te pido por favor que bendigas los diezmos y las ofrendas y que bendigas a cada uno que puede dar y también a los que no pueden en el nombre de Jesús, amén, amén. alabaré, alabaré, alabaré, alabaré alabaré a mi Señor alabaré, alabaré, alabaré alabaré, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor de mi Dios y todos alabar Bendiga a hermana Ali y la parte de predicación nos trae a hermana Jasmine. Dios le bendiga. Amén. Les pido que se pongan de pie. Y abran sus Biblias a Salmos ciento treinta Salmos ciento treinta ¿Me dan un amén cuando lo encuentren? Lo leemos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque Jehová es excelso y atiende a la humilde, más altivo mira de lejos. Ahora le pido al pastor que me lleve en oración para que Dios sea el que me dé palabras. Pastor. Pueden sentar. <ríe> Quiero que volvamos a leer Salmos 38, 6. Porque Jehová es exceso y atiende al humilde, más altivo mira de lejos. <ríe> Creo que esto es bastante claro. En otras palabras, si eres humilde, Dios te atenderá, tiene su atención. Y si no, eres humilde, o puedes ser uno arrogante, o como dice la Biblia altivo, Dios te ve de lejos lo que nadie quiere. ¿Por qué? Imagínese si usted está lejos de mí, yo no puedo ver sus detalles, no puedo ver las expresiones en sus caras, no puedo oírles claramente, no van a tener mi atención como la persona que está al frente de mí. ¿Y por qué la Aragancia arrogancia nos aleja, es porque hace que uno piense que no necesita la ayuda de Dios, la ayuda de nadie. Puede creer que uno sea mejor que los todos, o que nunca está mal, y es difícil trabajar con alguien así. Con alguien que no quiera tu ayuda, no permite ni da oportunidad de ayudar. Ser activo no deja que uno abra su corazón a Dios. Quiero dar unos ejemplos de ser humilde. El mejor ejemplo que puedo dar es Jesucristo. A lo largo de toda su historia, se puede ver cómo se mantuvo fiel a la humildad. Su muerte en sí es un acto de esto, porque no solo tuvo que sufrir, sino que lo hizo sabiendo que muchas personas por las que él murió no son fieles ni agradecidos por esa oportunidad de ser salvos. Otro ejemplo son sus palabras mientras lo estaban crucificando. Si vamos a San Lucas 23, 34, San Lucas 23, 34. Lo leemos en el nombre del Padre y Espíritu Santo y Jesús decía Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos hinchados suertes pidió, Jesús pidió a Dios que perdone a los que le han hecho daño si han borrado de él y le han acusado de ser mentiroso. Pero él todavía pidió que Dios lo perdonara, porque solo a través de la humildad se pudo desear el bien para aquel, aquellos que la hacen mal. Como humano es difícil ser humilde, porque te pone en una posición vulnerable, te pone en una posición en la que la gente... Te ve como una persona fácil de molestar porque uno puede ser muy amable y perdonar fácilmente. Sin embargo, no debemos tener miedo. Si Jesús es nuestro ejemplo en caminar, en cómo ser hermanos en Cristo, y la Biblia dice que Dios exalta al humilde, uno no se debe enfocar en el en ese por en el miedo porque si Jesús se enfocara en eso, si Jesús se hubiese enfocado en eso, nuestra salvación no hubiese pasado, porque nadie se quiere quedar se quede quedar callado cuando está bien o cuando cosas se hacen más difíciles. Este caminar es difícil y hay sacrificios que se deben hacer como dejar el ego. Ahora quiero dar un ejemplo más de una persona en la Biblia que cometió el error de ser orgulloso. Voy a ir a Segunda de Crónicas 32. Dice así, 30, Segunda de Crónicas 32, 24. En aquel tiempo Ezequías, enfermo de muerte, lloró a Jehová quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se entalció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Lo que podemos aprender acerca de esto es que no solo te aleja de Dios, sino también te puede convertir en un enemigo en un enemigo, un enemigo de Dios, porque vas contra él y su ira podría estar viniendo contra ti. Porque cuando una persona es orgullosa, no solo ellos son así con las personas alrededor, como sus hermanos y hermanas, pero también pueden hacer el error de ser orgullosos con Dios. En la historia no solo se lastimó a él mismo, sino también a otros dos tribus de personas. Sin embargo, afortunadamente, a medida que seguimos leyendo, podemos ver que se dio cuenta de su error y que Dios, que es misericordioso, lo perdonó. Lo que quería dejar es que la humildad es una característica que nos ayuda en nuestro camino con Cristo. Disculpa, esto fue todo lo que tuve. No es mi parte. Le doy la parte al pastor. Cuando le dan la gloria al Señor. Amén, amén. amén. Los jóvenes son rápido y directo, ¿sí? Ah, y en esta noche, pues, qué bueno es Dios, ¿verdad que sí? El texto que leyó la hermana dice que Jehová es excelso. Excelso quiere decir qué cosa. que Es excelso, ah, Jehová porque Jehová es excelso. ¿Qué es excelso? Bueno, eh, allá vamos, pero primero, ¿qué es excelso? La palabra casi lo está expresando. Él se excede en ser grande, en ser el en ser Dios. No hay otro Dios como Él. ¿Amén? No hay otro Dios como Él. Y la palabra es, sex, es, es sex, eres, eso mismo. Aquí eh, lo, lo identifica como el Dios grande, Dios poderoso. Vale la pena servir a un Dios así, ¿verdad que sí? Vale la pena servirle a un Dios grande y poderoso, excelso. Sí, y la otra parte que mencionó la hermana, o el texto enseña, es... Atiende al humilde. Eso noten ustedes aquí. Grande, humilde. Pero... Entre más, entre más humilde la persona, más grande es nuestro Dios. Alabado el nombre del Señor. De hecho, la manera de hacer grande a Dios es cuando somos humildes. Es cuando nos humillamos a Él. Cuando sabemos tomar nuestro lugar y entender dónde estamos, dónde están puestos nuestros pies. Comparado con Él donde, que está en su gloria. ¿Cuánto le dan a la gloria por eso? Bendito sea el nombre del Señor. El encabezamiento de este salmo, y no estoy tratando de añadir nada, simplemente corriendo el reloj un poquito. Uh, dice que es un salmo de alabanza por, por la oración contestada. ¿Cuántos de ustedes? Bueno, yo sé que todos ustedes oran, ¿verdad que sí? Y si alguien no ora, no me lo diga. Uh, pero, ¿cuántos de ustedes saben que su oración ha sido contestada? A veces a a veces a veces pensamos, bueno, a Dios no me ha contestado porque no recibo una confirmación, no recibo algo que me debe ver, que, que ya Dios hizo lo que yo pedí que hiciera. Pero no siempre Dios contesta de esa manera. ¿Amén? No, no todas las veces Dios contesta de esa manera. Cuando yo le pedía a mi padre o a mi madre, siendo yo niño, le pedía algo, ellos siempre me contestaban. Pero a veces me decían que sí y a veces me decían que no. Pero siempre me contestaban. Alabado sea el nombre del Señor. Lo bonito, lo, lo lo, lo que nos enseña este, este texto que se, se eh, marcó para, para leer, 138.6, es porque Jehová no está hablando de un hombre, no está hablando de ninguna persona en particular aquí en la tierra. Está hablando de Jehová, Dios, es excelso, grande, poderoso, alto sublime, perfecto, cuánto le dan a él la gloria por eso, amén. Y lo importante es que se, que atiende al humilde. ¿Cómo podemos ser humilde? ¿Qué es ser humilde? Personas a veces piensan que ser humilde es dejar que todo el mundo te pase por encima, te pise y bueno, porque eh, tiene que ser humilde de esa manera. Sí, a mal, a andar mal vestido, sin recostarse, sin, sin peinarse, ah, ¿qué sé yo? Cuántas cuántas cosas las personas nos miran a veces a nosotros, nos dicen, ah, esto es de esos humildes. La palabra humilde es interesante porque se, se ha explicado, se ha dicho que humilde, la humildad se muestra cuando tú conoces el, el, tu lugar y te comporta conforme a ello. ¿Sí? Te comportas conforme a lo que, a lo que tú eres. Eres, eres. eres grande, eres... eres eres sabe dios mira al que es humilde de corazón el, aquel que sabe humillarse ante dios y reconocer a dios son miren la, la grande diferencia dios es exceso y atiende al humilde Qué bonito es cuando nosotros podemos, hay, hay un cántico que a veces se eh, canta por ahí que dice, no hay un lugar más alto que estar donde, allá arriba con Jesús, que estar a sus pies. So, entre, más, entre más bajo estamos, más grande se hace Dios y con más... Eh, eh, ¿Y por qué nos mira Dios a, a, a el humilde? Porque en el humilde no hay la arrogancia que hay en el altivo, el orgullo. Ah, qué mucho orgullo hay por ahí hoy día. Ah, tantas personas que eh, se visten de orgullo, por así decirlo. Pero... Dice que a, a tal persona Dios mira de lejos. Y esa es una expresión que podríamos tratar de, o debemos de ubicarla, porque Dios no tiene espacio ni distancia. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Dios es, está en todo sitio. Pero cuando dice que lo mira de lejos, quiere decir que le da su espacio al que es altivo o orgulloso, porque no puede estar cerca de él. Porque Dios es excelso. Y el orgulloso en eso es que se basa. En, ser, en querer ser grande. ¿Sabe que hoy día vivimos en un siglo, en una era. Donde todo el mundo quiere ser grande. Todo el mundo quiere ser importante. Todo el mundo quiere ser el, el mayor. El jefe. El mero mero. Pero... Esta, esta, y la hermana nos dio ejemplos de, de, de lo que es humilde y lo que sucede al orgulloso o al que es altivo. Dios lo mira de lejos. Bendito el nombre del Señor. So, en esta noche, uh, el salmista David eh, Habla en este salmo y da alabanza a Dios porque Dios contestó su oración. Note, entendamos aquí, David con, eh, da gracias a Dios eh, o alabanzas a Dios porque contestó su oración. Dios le escuchó. Ahora, el texto dice que Dios es grande, es exceso, alto, es sublime. Y David, eh, lo podríamos poner por diferentes categorías, pero eh, aún cuando más, cuando más David fue bendecido o alcanzado o atendido por Dios, fue cuando más, más lejos o más se había sentido como un pecador delante de Dios. Y a Dios le agrada eso que cuando fallamos, pecamos, la regamos, como decimos, Dios nos da crédito cuando vamos a Él y confesamos nuestras vidas delante de Él. Si confesamos a Dios, a Jesucristo en nuestras vidas, Él es fiel para perdonar nuestras ofensas. Bendito el nombre del Señor. So, so, eh, eh, miramos, estamos mirando aquí, lo pequeño que el hombre puede ser, o debe de ser, debe de reconocer que sus pies están en la tierra y Dios está en su trono. Amén. Sin embargo, él atiende al que es humilde. Bendito el nombre del Señor. Aquel que se comporta tal como él es. No trata de ser más grande. El apóstol Pablo y los demás hablan de, de, de las personas que quieren ser más de lo que son. Eso es ser altivo. No tener más alto concepto de lo que debemos tener. Tener en el lugar que debemos de ser. Oh, hay títulos y hay cosas que a veces nosotros usamos para identificarnos y comunicarnos acá entre nosotros. Pero cuando tratamos de ir delante de Dios en oración, no nos queda otra cosa que alabarle cuando recibimos de él la respuesta. Amén. Alabarle y adorarle porque no hay otra cosa que usted pueda hacer para recompensar a Dios por lo que él hace. David decía, ¿qué, ¿qué le daré yo a Dios por lo que Él ha hecho para conmigo? ¿Qué, ¿Qué podrá impresionar, a qué podré yo hacer que impresione a Dios? Que Dios mire de allá y diga, wow, mira, mira lo que ha delgado eso. Wow, ángeles, vengan para acá, miren lo que ven delgado eso. A Dios no lo impresionamos de esa manera. Sin embargo, cuando somos humildes, cuando somos sencillos, cuando somos real, cuando somos reales, y me estoy tratando de expresar, queriendo decir, cuando somos lo que somos, lo reconocemos y de esa manera vamos la, ante la presencia de Dios. ¿Amén, hermanos? Y entre más... En, en, en el Antiguo Testamento encontramos algo que a mí siempre me ha llamado la atención, es que las personas cuando iban a adorar, tanto a Israel como aún las, las naciones paganas, cuando iban a adorar, se iban a los lugares altos. ¿Han visto esto de eso? Se, se, se iban a las montañas, a los lugares altos. ¿Cuál es la lógica aquí? Bueno, la lógica aquí es que la mente humana piensa... Que si Dios está allá arriba, alto, y yo me voy a la montaña más alta, estoy más cerca de Él. Le puedo dar un ejemplo sencillo aquí. Yo, yo no puedo medir la distancia de aquí a donde está Dios, pero sé que está, está allá arriba. Que está en su trono. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Siempre que hablo de Dios, de que está en su trono, me gusta añadir, haciendo lo que a Él le parece. Dios está en su trono haciendo lo que él le parece. Él es soberano. Bendito el nombre del Señor. Pero si yo quiero acercarme a él, personalmente, ir más cerca de él, bueno, si me subo aquí, estoy como 18 pulgadas ahora, más cerca de él. ¿Están conmigo? So, en, en, en el tiempo del de Antiguo Testamento, había ese pensamiento de que si me voy más alto... Más cerca estoy de Dios. Nosotros hemos aprendido que siendo humilde y humillándonos ante la presencia de Dios, es cuando sabemos bajarnos, reconocer que nuestros pies están en la tierra y que Él está en los cielos. Y adorarle por lo que Él es. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto le dan a Él la gloria, hermano? Alabamos el nombre bonito del Señor. Jehová es exceso y atiende al humilde, mas al activo mira de lejos. Versículo 8 de ese, mismo versículo, de ese mismo capítulo me llama la atención. Dice Jehová cumplirá su propósito en mí. Wow. Jehová cumplirá su propósito en mí. Por eso es que, nos, por eso es que nos, nos ponemos en sus manos, nos ponemos a su disposición para que Él haga como Él quiera. Aún el mismo Jesús dijo en cierta ocasión, Padre, no como yo quiera, sino como tú quieres. Haz tu voluntad. Nos enseñó en, el, en, la, en lo que es la, la, el, el modelo de oración del Padre nuestro, como allá arriba en el cielo se hace que también su voluntad se haga en nosotros aquí en la tierra. Eso qué bonito es entonces entender que la alabanza es muy importante cuando la oración es contestada. Amén. Ahora, si usted, si usted se reconoce y si es consciente de que Dios ha contestado su oración, alguna particular oración que usted ha hecho, usted está en deuda con Dios y no le ha dado la alabanza. Usted, usted le debe a Dios, porque es lo que Él espera de nosotros, que alabemos su nombre. Porque al reconocerle a Él, tomamos una actitud de humildad y humillarnos ante la majestuosa presencia de nuestro Dios. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Si en esta noche alguna persona todavía está tratando de bregar con el orgullo o la altivez, el texto dice que Dios lo mira de lejos. Es como, no te acerques a mí, no, no, no puedes acercarte a mí. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Moisés, en, en el desierto, en el Sinaí, vio que una planta, una salsa, ardía y no se consumía, él quiso ir a ver, pero ¿qué pasa? Que en esa zarza, en el fuego que había, era la presencia de Dios. Dios estaba allí. Soportar razón, ese lugar era santo. Dios, Donde quiera que Dios está en su presencia, ese lugar es santo. ¿Sí? Bendito sea el nombre del Señor. Y Moisés quiso ir y Dios le dijo, quítate el zapato o la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisa es santo. ¿Qué espesor podría tener las sandalias de Moisés? Yo no sé los sandalias de aquel tiempo cómo eran. Hoy día se usan de diferentes tamaños. Hay algunos que andan en unos tacones y la persona es así chiquita, pero se pone unos zapatos y se ve y grande. Pero yo no sé qué sería el espesor. De, de las sandalias de Moisés, pero sea cual sea, era demasiado de grande para estar delante de Dios. Tenía que quitárselo. Te diría tal vez, bueno, eh, un cuarto de pulgada tal vez, bueno, un cuarto de pulgada estaba muy alto. Tenías que ir, quítate el zapato de tus pies para que puedas ir y llegar a la presencia de Dios tal como eres, con los pies en la tierra. ¿Amén? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Entonces, so, si algunos repito, todavía está fregando con la altivez, el orgullo, o todas estas cosas que a veces lo que, lo que, lo que produce eso es la vanidad del mundo. Este texto nos, nos enseña entonces que, lo que debemos es humillarnos y ser humildes delante de Dios. Ser humildes, ¿verdad que sí? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Dios bendiga a la juventud. Dios bendiga este bonito programa que ellos han hecho en este día. Felicitamos a todos ellos. Y creo que ya se están preparando. Ya tienen la mochila lista para mañana ir al campamento. Van a estar la tarde de mañana. El sábado y la mañana del domingo, para ya en la noche estar acá. Alabado el nombre del Señor. Me preocupaba por la lluvia. No sé si para allá donde ellos van está el tiempo como anda. Pero sí sé que todas esas eh, áreas de, de toda esa parte de, de esta, esta, hay mucha lluvia. Pero qué bueno. Yo creo que la lluvia es buena, ¿verdad que sí? Y si nos mojamos, pues no hay problemas. Uh, como quiera que sea, nos mojamos todos los días. Digo, si nos bañamos todos los días, nos mojamos. Uh, y qué bueno es, es, qué bueno es que ellos puedan ir. Uh, exhorto o aconsejo a los padres a que apoyen a sus jóvenes, a sus hijos. Ahora. Ahora que están en la iglesia y que quieren hacerlo. Porque puede llegar el día en que no vas a poder a, a, a apoyarlo porque ya se salió. So, apóyelo, déle eh, dele conocer lo que es eh, estar con jóvenes que alaban al Señor de diferentes lugares y la gloria sea para el Señor. Los jóvenes no van solos, van acompañados de adultos que son sus guías, sus líderes, eh, eh, a diáconos de la iglesia que, eh, y ellos están sujetos al al, al respeto de, de estas personas. Solo les invito que hagan eh, el esfuerzo y. Nosotros, la iglesia, Nueva Vida, estamos tan interesados en que ellos vayan a esto que cuando por alguna razón no haya para cubrir el gasto, lo apoyamos. Ahora, de hecho sea de paso, es, es una actividad, la, la cuota que se, que se colecta que yo no sé si todo el mundo la da, pero... Eh, Creo que los muchachos, los jóvenes dan cuánto? 50 centavos. Yo creo que es muy poco. Deben de dar por lo menos un dólar. Y lo, los padres dicen, no, porque es que... Es... Bueno, yo entiendo, ah, pero hay, hay jóvenes que tienen más dinero que yo. Ah, pero bueno, lo dejamos ahí, no hay problema. Pero este, sea lo que sea, sea fiel. Eh, si, si es dólares, si es dos, y lo que sea, sea fiel porque de estas de est, la, el fondo que, que, que se hace o que se tiene de las de las sociedades o la, la cuota no es un fondo para comprar un edificio, es para gastarlo en asuntos como este, asuntos sociales, eh, actos sociales, eh, ayudar a alguien que necesite como de las sociedades mismas de las mismas cuotas que colectan las sociedades, van a ayudar a una de las sociedades eh, porque tienen necesidad O sea, refiero a eso y eh, siempre habrá para, para tener, pero eh, insisto, hermano, y estoy seguro que ellos van a venir con una impresión diferente. Si yo llego a notar que van a un campamento y vienen igual, no voy a, a, a hacer mucho empeño en que vayan otra vez. Para eso que se quede en su casa y limpien el piso. Pero eh, estoy seguro que ellos van a venir. Y sí, ¿Sabes por qué hablo de esta manera? Porque conozco el lugar donde ellos van y las personas que están al frente. Y sé que lo que se va a hacer allí es adorar y buscar la presencia del Dios exceso del Dios grande, del Dios poderoso, y humillando ante su poderosa mano, para que Él nos en, nos levante cuando fuere tiempo y podamos ser de bendición y seguir hacia adelante. Así que ah, oramos por esta actividad de los jóvenes y luego los más tarde las damas y los caballeros y así ah, eh, periódicamente la, la iglesia va tiene lo que son estos le llamo camp campamentos. No sé por qué campamento, pero campamento lo llamo. Nos sentimos en esta noche felices. Tenemos con nosotros a Nolan y a Doris. Que somos viejos amigos. No amigos viejos, sino viejos amigos. Nos conocemos desde chiquillo Y qué bueno. Antes era Doris... Y, y, y Nolan, ahora son matrimonio, y a, ahora son una familia. Y mañana a lo mejor son una tribu. Pero, amén, la gloria sea para Dios. Le damos gracias, gracias Nolan por estar con nosotros. Te agradecemos eh, tu visita y Dori, la familia que estén con nosotros. Y como siempre, pues eh, lo que venimos aquí es adorar a Dios. Y en esta noche, pues con los jóvenes nos hemos eh, gozado. Y eh, tratamos de, de seguir eh, adorando a nuestro Dios y reconociéndole que Él es grande en es, en el, y excelso y atiende al humilde. La gloria sea para Dios y ese es el mensaje de hoy. Así que Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Ah, no sé si alguna otra. Mañana, no, mañana de viernes. Tenemos nuestra escuela bíblica, sé que algunos de los adultos también van a estar con los jóvenes, obviamente los jóvenes nunca van solos, uh, y, pero los demás estamos aquí para la, lo que es la escuela bíblica, eh, sábado no creo que haya alguna actividad y el domingo esperamos que todos estemos aquí. Tengo entendido que va a ser un fin de semana de mucha lluvia, va a estar lloviendo por todo, todos estos días, pero... Eh, la lluvia es buena, hace que el pasto que yo corto se ponga grande y, y, y, y haya que cortarlo más rápido. Bueno, pero eh, ¿sabía usted que las plantas, la, especialmente lo que son las frutas, necesitan agua, necesitan sol? Usted, usted sabe eso, ¿verdad que sí? Usted ya estudió todas esas cosas. El agua hace crecer la fruta y el sol la madura y necesitamos uh, agua y sol, amén, la gloria sea para Dios, Dios nos bendiga, antes de irnos vamos entonces a escuchar el programa para la próxima semana que son los caballeros eh, y seguimos adelante, gracias pastor, Amen. que el Señor le bendiga hermanos, eh, bienvenidos a la casa del Señor, amén, eh, bienvenido el hermano Norland, el hermano Doris, su familia, vea, Gloria a Dios, estamos contentos, bienvenidos todos, ¿va? Y que sigamos viniendo, ¿va? Sí. Hermanos, para el próximo jueves tenemos la lectura bíblica con el hermano Luis. Amén, hermanos. Usted solo diga amén, verdad Y luego el devocional con el hermano César Calderón. La pregunta: ¿cómo se llamaba un profeta que era calvo? Y que los jóvenes se burlaron de él. ¿Y qué les pasó a estos jóvenes que se burlaron? ¿verdad? Eh, la pregunta para el hermano Aido. ¿verdad? No le digan todavía. ¿verdad? porque <risa> <risa> <risa> Gloria a Dios, porque sí tantos calvos que había. ¿verdad? ¿Cuál de todos ellos? Eh, texto explicado con el hermano José Junior. Eh, San Juan 21. Amén, hermanos. Y luego el hermano Vladimir estará ministrando la ofrenda esa noche. Y el testimonio con el hermano Sergio. Vamos a tener un testimonio con el hermano Sergio. Y nos predica el hermano Ari No está, pero ya hablamos. Y se lo vamos a ver, ¿va? Nada más que siempre voy a estar hablando con un asistente, ¿va? Por si no viene, que el asistente ya esté listo también, ¿va? Sí. Gloria a Dios. Eh, tenemos 12 caballeros en acción, ¿verdad? Y así es que, hermanos, eh, el Señor nos está bendiciendo a todas las sociedades, ¿verdad? Sí, los jóvenes, las damas y los caballeros. Que el Señor los bendiga a todos, hermanos. Y el pastor con todos vosotros. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Amén. Ese es el programa para la próxima semana. Y qué bueno que haya. Participe, hermano. Trate de. Y si usted por alguna razón le dan una parte y uh, tiene problema, busque ayuda. No no, no es no hay nada a uh, decir, ayúdenme con esto, porque no encuentro al calvo, no encuentro al, al a lo que estoy buscando. Eh, no, hay, no, hay, no hay problema en eso. Pero lo importante es que queremos que. Eh, como, como yo le he llamado a, a los cultos de los jueves, que son como la, ¿qué digo yo? El taller de la iglesia, es donde venimos y aprendemos. Ah, una hermana decía los otros días que se paraba aquí y temblaba porque le daba, pero que ya no, ya no le da, no tiembla porque, bueno, el, el taller ha ido eh, trabajando y ya va pues tomando su lugar y la gloria sea para Dios. Así que Dios nos bendiga, hermanos, si no hay ninguna otra cosa, nos vamos a ir a nuestras casas, vamos a estar puestos de pies. Gracias a Nolan otra vez, su familia, por estar con nosotros. Uh, gracias a todos ustedes. Uh, por ahí viene el fin de semana, ya estaremos teniendo bautismo, por ahí primer weekend de septiembre a Santa Cena por ahí mismo y cuántas otras actividades que usted no se puede perder. Así que oramos a Dios para que Dios se glorifique de una manera especial. Y quiero que usted entienda, no hemos olvidado el ayuno. Esta vez lo dejamos ir por no por, por los problemas que hemos tenido de cambios de cosas y demás, pero uh, eh, seguiremos. Y creo que ya estamos entrando en, el, en la temporada de vigilias. Amén. Creo que ya hay vigilias programadas y qué bueno, eh, esto, esto se va a poner bueno. Eh, y, y, y, y, y yo le llamo a las vigilias un culto sin límite de tiempo. No hay límite para cuándo se nos vamos, pero eh, nos gozamos en ello. Si usted puede en esta hora, usted cierra sus ojos, le da gracias a Dios y nos postramos delante de él en nuestra, en nuestra mente, en nuestro corazón, los ponemos en él. Y si alguna persona necesita la oración en particular, alguien vino con alguna necesidad, o si Dios te ha ministrado en alguna forma y necesita del Señor, levanta tu mano. Queremos orar por usted. Usted quiere comenzar un nuevo propósito, un nuevo una, una nueva meta. Usted quiere comenzar eh, eh, eh, un propósito en su vida que Dios quiere hacer. Dios quiere cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Pero tenemos que estar en el lugar que Dios quiere que estemos para Él glorificarse. Amén, hermanos. Oramos por estas manos que se han levantado y oramos por todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor, por este privilegio que tú nos has dado. Bendice este culto, Señor, y recíbelo como ofrenda de olor suave a tu presencia, en el cual tú te glorifiques, te gracias, Señor. Y la gracia tuya abunde de una manera especial. Gracias por cada hermano que ha hecho el esfuerzo, se ha esforzado, Dios mío, en cumplir, en estar aquí. Dios mío, que tu bendición y tu gracia, Señor, sea. Bendice los jóvenes de igual manera, de una manera especial. Mira este propósito de mañana, estar, salir al campamento, Dios mío, y estar en este tiempo con los demás allá. Padre Santo, yo te pido que la unción tuya sea de, con ellos desde, desde que salgan de este lugar, tu gracia les acompañen de una manera especial y que ellos puedan regresar con una experiencia nueva en sus vidas, Padre amado. Glorifícate, Señor. Date a conocer a ellos y a cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender tus propósitos. Dirígenos ahora que salimos de este lugar, Padre mío. Llévanos a nuestras casas con bendición y que tu gracia, Señor, sea siempre con nosotros. Y todo el resto de fin de semana lo ponemos en tus manos. Una vez más te pido por las manos que se han levantado. Señor, tú conoces la necesidad y el buen deseo de cada uno de poder acercarnos a ti. Ayúdanos, oh Dios, y recibe, Señor, la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén, amén. Y el pueblo dice, amén. Dios le bendiga. Saludado, hermano. Muchas gracias. Y qué bueno. a los